Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es David Esteban y esto es un nuevo, nuevísimo video. Bueno, el día de hoy todos se preguntarán de qué trata el maldito video de este tipo. Bueno, yo me pregunto lo mismo. Y bueno, nos acaban de informar que el presidente Santos está muerto. Este avance de Último Minuto, espero desde aquí, Bucaramanga, Santander, donde ocurrieron los casos, y vamos a mostrar algunas imágenes de lo que ha pasado en esta tragedia. Y bueno, lastimosamente, nuestro presidente, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, está muerto. La verdad, esto es una historia, esto es algo muy, muy muy chimba, este huevón se murió. Pero ya que en mi empresa me obligan, tenemos que hacer un minuto de silencio por el presidente. Y bueno, que me acaban de informar en, en los estudios que este cuchajero volvió a vivir home. Y bueno, cuántas personas de verdad no quisieran que pasara esto. Eso sería, Dios mío, Señor, sería algo divino. Eso sería algo de Dios. Les prometo que si llega a pasar eso, yo empiezo a botar plata desde un edificio. Les prometo que sí. Y bueno, lastimosamente, no está muerto. Está todavía sentado en una silla ganando mucho dinero que nosotros les damos. Porque prácticamente nosotros, pues yo no, porque soy menor todavía, pero todos ustedes, los mayores, adultos, jóvenes, ya mayores de 18 años, votan por ese tipo que nos viene a robar, ese tipo Illuminati, el diablo, masón, yo no sé qué, pero es malo. Ustedes como unos pendejos se dejan engañar por su... ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? Nos empiezan a robar de una forma tan linda, de una forma de que nos prometen cosas y al fin y al cabo nunca, nunca nos las dan. ¿O acaso no se acuerdan de las viviendas que iban a regalar a las personas de bajos recursos? Nunca las dieron. acaso no recuerdan ese proceso de paz que está en avance? ¿Qué ha pasado? Nada, no, nada. Antes todo se poniendo peor. La FARC está dañando postas de luz, está dejando sin luz a un pueblo. Están explotando bombas, están haciendo atentados. Entonces, no creo que eso sea un proceso de paz. Y si es un proceso de paz, qué porquería de verdad. Y pues bueno, eso es un consejo para las personas que ya pueden votar. Que cuando vayan a elegir no oigan todo lo que dicen. Elijan de corazón o simplemente voten en blanco. Y solo voten si conocen bien a la persona porque la verdad el presidente que tenemos ahora es una porquería. Uy, bitch. Vamos a mostrar dos ejemplos de cómo nos manipulan la mente para votar por alguien. Primero, que bacán. que ganando una platica, así, pues, no sé, no no sabe, ay, se me cayó, ¿será que me lo puede levantar? Uy, gracias, socio, yo no sé, quisiera ganar esos pesitos, no, pues, la verdad no lo necesito, ya tengo como 20 más de esos, ¿sabe qué? A lo regalo, pero eso sí, con una condición, socio, vote por mí y ya, se fácil, Dígale a sus amigos que pues cuando quieran vienen a mi casa y se toman unas cervecitas y lo que quieran. De verdad, ¿está en usted. Solamente. Segunda. Bueno, mi nombre es David Esteban. Bueno lo único que, que les quiero decir es que les voy a prometer hacer un día para las personas adultas, hacer que estas personitas mayores se sientan orgullosas de quienes son, que no simplemente se la pasen en un ancianato, hablando entre ellos, sino que tengan un día especial para ustedes, para ellos, que puedan disfrutar de la vida de los, tal vez de los pocos que les queda, de que se sientan que vivieron todo, a pesar de que no haya sido así. Les prometo de que las personas de bajos recursos, de aquellas personas que venden cosas en esquinas, en semáforos, que arriesgan sus vidas para ganar dinero, las vamos a ayudar entre todos nosotros, no solo yo, sino entre todos nosotros, la comunidad. Les prometo mucha sinceridad en esto. Y bueno, bueno, bueno, como pudieron ver, esos son muy, dos, dos ejemplos. No sé cómo volver bueno, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Ay, dejé la pendejada, Dios mío. es lo más ridículo que he hecho de pegarme una cachetada yo mismo. Bye, bye.